Bueno oh, pues gente estamos en la primera partida y en este. Bueno, sea, me acaba de matar tengo una man sin malar. <risa> bueno, oh, pues gente, estamos en la primera partida y en este. Bueno, sea, me acaba de matar tengo una man sin malar. <risa> bueno, estamos en la primera partida, partida y vamos a tratar de matar. ¿Cómo? <risa> Me acaban de recontar el recuilar para ver el Highlight y no, la recontra de su oh, madre Puta, estaba haciendo unos circulitos y una cosita a la puta cabrón Oh corazón, que lindo No qué corazón, claro No, me mató el Fernández, mano, es que Fernández estaba detonado, se fumó <tie Peach> No y no. Yeah. no, no aparecieron No Hula. Vete, chau, nah, el Highlight para el Jaile, que tenía que ver. No, pumba. te lo. Puta, bien. No, Fernández. Oh, ya, listo. Sí. Uh, ya, Jaco. Ahora, ahora ya. ya Tienes que hacer la mecánica de la ardilla. ¿Eh? Listo. Ya salió a ver la mecánica de la ardilla. Sí. No. Uy, los, pítate los. No, dejé de, poca vida el Jaco. No, dejemos caer el yaco, dejemos caer el yaco. ¿A dónde que boca había? Tiene 40 de 10, loco. Pero si ¿sí tiene alta, tiene poca vida de un francazo, se lo matáis. Oye, ¿qué le pasa al Fernández? No, mira, tan pa' que meques, me llegó a. Ya me de Fernández Qué bueno, me mecon... llevo guaf... Yo la hago yo <ríe> no. la hago. Y Y la la hago. No, no, me no. No, puto. <risas> se lo ficharon. Me, me biciaron, <risas> <risas> No, me maté. Sí, me Qué rata de Play. No, de, no, de. más pero, ¿por qué mira todo cerca al Fernández con el Franco, y Yo no veo oh, ni ninguna. Yeah. Estoy chisteado. Estoy chisteado. No Estoy con una abuela. ¡Choya! Fernández, pásame el split Pumba, pumba, dale. ¿Cómo está la cuestión? ¿Qué? Mira, Julián, ¿no, ahora mi momento. Mira, joder, joder, joder, joder, joder, ¿Qué pasó ahí? Me recontra joder, joder, le Mira, de joder, joder, joder, y el Oye, Julia. Julia está bien. Bueno, ya a lo mejor sí. A los bichos Ronaldo, mira, a los bichos Ronaldo, que es que A A no, bueno, ahora, gente, vamos a jugar la segunda partida, creo. Y vamos a básicamente jugar el modo del payaso, que es un modo en el cual a uno de los cuatro le toca hacer del payaso y el payaso tiene que matar a los otros para que los otros se conviertan en payaso y maten o a los supervivientes. Ya, no es matar, es piteárselos No, me este tocó, tocó a ti! ¡Me tocó a mí! Brota, ¡Le me tocó el prota! ¡Me tocó a mí! ¡Así que que empiece no, la cacería del no. payasito! ¡No, no! ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! qué ¡Que tan chiquite! ¡Uy! <risa> ni ¡Wow! ¡No! ¡Ay, Dios! No, bro, está, está ¡Tienen la gravedad aumentada! ¡Pueden saltar como locos! Vi oh, me sirve. No, no, no. Había poner arriba. No, no, no. <F wallet> mátame. Oh, no, no. Te iba a decir, mátame si puedes. Si me mataste. Sí. Esto, no. Uh -huh. no puedo ni pegar ninguna de estas armas. Ya, vamos a pitar pichano no muy no, go perdelo perdelo vamos que la ganamos que la ganamos que la ganamos hermano bueno gente vamos a jugar la tercera partida del modo del payaso sala la segunda del modo del payaso pues la tercera partida del video así que vamos a ver ahora ver le toca al payaso porque el último me toca le tocar a mí le tocará a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí a Dale, cada uno Ay, ve, no me ve vi, a un lado, cada uno ve a un lado. para acá, Van para acá. Vamos no, para acá, Me para aquí. Uy, no, no, no. No, no, no. te no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no. Uh, gracias, cabrón Acá, ¿no? Julián no sube para el techo, Mira, Julián, por acá Ven, acá A ver En esta casa, bien, está, alto el tiki Está por Julián, acá, está acá. por acá o Está atrás tuyo, está atrás tuyo Está atrás tuyo Voy está ¡No me regreseo! caí! ¡Están los techos! ¡Están los techos! se lo pitearon! Bien, bien, bien, bien, Ven, bien, ven, bien. ven mira, mira, mira, mira, mira A ver Y acá Julián, salta por acá Vamos Se puede ¡Cuidao el tiki! No Cabrón, el el Pennywise Elite, el Tricky, Triki, el Donald McDonald nos están persiguiendo. El Donald McDonald. Vamos, vamos, vamos para que no seamos machos, superfechos plateados. Y ahora, ya, voy a tallar ahora de que me cambiar de cambiar de arma, de cambiar de arma. Espacati. Pum, da pestañas, Donald aquí. No era broma. No. Pum. Tumba. Puta que me cambió la alma. ¿Acaso no es injusto? ganamos. Mira, un poquito más, un poquito más. Te lo quito y te lo, lo oh. chivo. Estamos en la, Miren. estamos en la cuarta partida. Venga, de vamos a, jugar una, vamos a jugar un competitivo. Que vamos a por los tipos. Bueno, en realidad por el Fernández. Mamá, si ves esto, te, mamá, si ves esto, te quiero una Coca Cola de piña. Sí, cabrón, yo estaba esperando a que comenzara la infección de payaso y, y, de y después me di cuenta de que era. Comparido. Comparido. Hermano me tomo, hermano, me toquen, me tem, me tomo una Coca de piña. Qué rico. Sí verdad. Le dio poderes. No. ¿Qué? No le dio poderes. Sí, me dio, me dio, me dio poderes a los donado? Shaggy. Me dio poderes a los Shaggy. No me mató perdón, que me que pongo, eh, pongo detonado, que me pongo detonado, que eh, me pongo detonado. Pongo detonado, me pongo detonado. Pongo detonado. Eh, pa' acá, te voy a estar wey Color, Me mató un tiro. <ríe> no, cuidado. Esto me de un tiro. Nice No, que, que a el Carlos, no. No, no, no. No, que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 Perdón, te comporto poder. Ah, ya, Magic Sharingan. No. El reader Sharingan. Y activo el Sharingan con mi... Potos. ¿Qué fue eso? ¿El mundo trae? El Sharingan creo que se lo pudo Sharingan de una... No, no, no. El Sharingan... Es igual es bueno. Potos te puedo copiar los movimientos del... No puedo hacer ningún youtube, al menos que su Ya veo, por lo menos tengo más reflejos. que. piste, voy a poner te poner a poner a poner a a matar a a a matar a matar a oh Julián, usa tu... ...Rina Sharingan para algo Puta, pero es que si me toco una... ...una escopeta de mierda, pues es imposible Una poronga A tratar... ...el Taitachi yo que... Julián, hay, hay, hay, hay que... ...me deja cambiar el arma... ...le compro un server de cool. A venderle sí. es Me a Narnia No... maté. No. No go we'll Julián? Julián ¿qué le pasó? ¿Qué, qué tomaste Julián? Tomé la cosita Tomé una, tomé, tomé una acabo, coca de piña me, No, me acabo de tomar una pepsi Cola pepsi, Con coca sí, de piña Vos no. pues es el nombre original de pepsi Pepsi cola Sí pero... No, vos, más, pero entrar, casi entrar, todos, en todos le pepsi llego la hola. hola. En serio, no sé. Bueno, gente, ya está en la, este ya es la quinta partida y yo... esta es la última partida del video porque ya me tengo que ir a acostar después. Así que tengo que ponerme trajes. Muy bien. Ya, ya. Oh, pobre Julián. me Están haciendo dos contra dos en los ratos de play. Me dos haciendo... contra uno. Están ¿no? haciendo chubby one. sus asustaditas. No sé por qué este que si, Rony no. hace un 2 1, si me un se me la... No, mamá tu Mamá cuevo a me hizo este. <risa> oh, ¿Es que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ninguna no, no, no, no, ese. con no, con esa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Julián, venga mi muerte. Vos te mató. Puta Julián. Perro, eh, Julián. <workshop> <ríe> no, qué volar. ¿Qué le pasa al miau? Es que me tomé un, un sneaker con leche de chocolate. Hermano. Puta, ¿qué? no te pego ni una. ¿Por dos? No, me voy, me voy yo, pescado. Cuidado, Julián, El tanque. el tanque. el tanque. El tanque. Este, este viene el de contra strike. Princesa, eso, eso no se hace tonto. O tampoco. <risa> y la mi tipo, tampoco, Julio. No, mi Me, oh, me, me pincharon. Ah, me mataron igual la con. Toma, por tu barra, mi pieza. No, pero déjame cambiarme la A, por favor. A mí, por azul. si que <risa> Les compro un server de Rockool cuando me compren Robux. Ya compré uno por todos. Ya. le dejé a uno, le dejé a uno. What the fuck, el te no, No, no, nadie toca a mi. a mi. a mi. a mi. a mi. a tu senpai. Julián, hijo la m. Me parece que se está pasando listo. No, qué pedo. No, no, Uh, sospechosa la cuestión ¿Cómo oh, tú con el Camilo? qué oh, con el Camilo ¿Viste? Me hueve a, a mí y! <risa> mi No me da Corrección si sí me, me, me la metí a viento Me la metí a viento Dale, a tú a termino, ya terminó el vivo Bueno, chao, le culiao